Hola, bienvenidos al aula virtual en la cual impartiremos el Seminario Caribe que se dicta en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Esta será una experiencia de aprendizaje que combina el aula presencial de la cual venimos compartiendo hace ya varios días con este espacio virtual, el campus virtual de la Universidad Central de Venezuela. Les invito a explorar los distintos renglones, columnas, y espacios que nos brinda esta aula virtual, en la que estaremos combinando también algunas de las nuevas tecnologías de información y comunicación, las redes sociales, que nos permitan aprender de una región que tenemos tan cercana, pero que a veces parece invisible. Para un internacionalista y para un analista es fundamental conocer las cercanías, sus vecindades y de allí la importancia del Seminario Caribe. Bienvenidos todos y adelante.